A boca no le faltan vasos, no le faltan besos, le sobran excesos y también fracasos y vomitinas. Veo adiós Dios en las esquinas de mi cama y hoy me ha escrito un telegrama: no te rindas, no me rendiré, señor. A ti me debo, a nadie daño cuando bebo. Soy un buen chico, hace dos años y pico, mordí este cebo. Ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico y esta es la mierda que tendrás por sistema cuando tus padres y tu piba te tengan como a un problema. Y esta pastilla es para que te tranquilices. Que se sea más feliz es lo que quieres dices mírame estoy llorando y no sé por qué Quizás ayer fui un corde por deporte y hoy lo recordé. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero si a las cenizas. ¿Cómo son los huevos de oro que he de poner? ¿Para que te enteres que me tienes en estéreo, nene? Y soné. Ne? ¿cómo son los versos de oro que he de componer? Cuando el micro que de sostener está lleno de plomo, dime cómo. Voy a superar esta crisis igual. mala suerte de ser bisque y ser un adicto al whisky. Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar disimular, misionero. Y sueño con salvar al mundo entero, borracho en el fondo del bar y otros derroteros, me hundo, Dios no responde, si pregunto, ¿la vida es algo grande? ¿Que todo depende? ¿Que te jodas cuando no entiendes nada? Tú tienes más de lo que necesitas y no culpada que los que de verdad hoy viven el infierno de estar vivos no sueñan con el cielo, sueñan con amamantar al clan, mientras el planeta llora lágrimas por ellos, en cada volcán tú quieres ser mi fan, es porque dudes bien, porque comes bien, porque pagarías por caer bien. Y así será alguien reír como Juan Carlos y Sofía Hoy ríen su riqueza Pues es vuestra riqueza Y ríen el sudor de vuestras frentes Reís también pues es vuestro sudor Y son reyes con sentido del humor Bien, vine con Antonio, Raúl y Chud Fue que este ticket para tu blues Nació en Reus Desenfunda Traje aquí esta mierda tan profunda Y que te cunda, marinero Que te cunda, MT Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quién tuvo la culpa Dice, bebe y resiste, pues da igual, da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro y bebe, da igual todo lo que hiciste, da igual quien tuvo la culpa, dice, bebe y resiste, pues da igual.